Hola amigos, soy Alejandro Uribe Tirado, profesor de la Escuela Interamericana de Bibliotecología. Este es un pequeño saludo para contarles que el 31 de octubre estaré en Argentina, en Mar del Plata, presente en las quintas jornadas de temas actuales de bibliotecología. Espero compartir con ustedes mi trabajo de los últimos años sobre alfabetización informacional, específicamente sobre las 75 lecciones aprendidas en programas de alfabetización informacional en Iberoamérica. Espero que podamos compartir, vernos en Argentina, colegas de toda Iberoamérica, y hablar de un tema que me apasiona como es la alfabetización informacional. Un saludo a todos y nos vemos en Mar del Plata.